En fin, vamos con la segunda parte, que aquí F.J. García con su gracejo habitual le ha, lo ha denominado como la etapa de las películas paquete. Y yo lo entiendo porque son estas películas que verdaderamente son ni más ni menos que una colección de cortos mmm, que no están muy bien hilvanados. Eh, se llaman, pues eso, películas paquete, no porque sean terriblemente malas, sino porque son un paquete de cosas, de package films. Saludos amigos y los tres caballeros a, a finales de la Segunda Guerra Mundial eh, realmente salieron porque eh, Disney quería homenajear a Sudamérica y decirle, oye, si entramos en la Segunda Guerra Mundial, por favor, seis amigos nuestros y demás. saludos interesado el tío! No había deuda en En realidad es una película muy cortita y muy rara porque empieza también con Acción Real, con los animadores Disney y en persona yendo en el, en el avión y diciendo, pues vamos a ir a, a México y a Brasil y a todos estos sitios a inspirarnos a pues, hacer un dibujo animado sobre un avioncito que, que, que pasa por el Aconcagua y el avioncito se llama Pedrito y luego la que está sonando ahora que es eh, Los Tres Caballeros que esa la vi un montón de veces cuando era pequeño eh, toda la película está ilvanada por eh, Donald abriendo unos, a, abriendo unos regalos y cada regalo pues... Eh desemboca en un sketch o en una historia no necesariamente graciosa. Hay tres protagonistas en esta película, el pato Donald representa a América, luego sale eh, José Carioca, que es un eh, loro que representa a Brasil, y luego Panchito Pistolas, que aparece a mitad de la película y que representa a México y que lo lía a todo muy parte y que no, deje, no puede dejar de disparar. Por supuesto, y aún México, esta película está a favor de México. México y la violencia, que es una dicotomía de la que difícilmente se pueden librar. Luego, una, una pregunta: ¿no era sí. en el plot de esta película, no eran estos dos, se supone que primos o algo de esto de Donald? Ah, en, en, sí, primos o amigos sí. o vete tú a saber, pero aún así tienen nacionalidades distintas. Sí, no, ya lo sé. Lo que pasa es que me hace gracia que después del enriquecimiento que ha tenido luego la familia de Donald, con todo ese floreje de personajes, estos tipos no hayan vuelto a aparecer ni siquiera en Navidad. Ah, aparecían en dibujos animados, en. La, en bueno, en dibujos Estamos hablando de películas de mujeres. <ríe> no, en, en series, Muy en series, mejor, en series bravo, de televisión. Bravo. Había una serie de televisión que era La Casa de Mickey, que sacaba personajes así olvidados. Yo soy José Carioca y yo soy Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González. Me llamo Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González. Ahí no la casa de Mickey, vez en no por Dios se la veía mi sobrino. Personajes olvidados los sacaba del asilo, de. <ríe> <Sí>. <ríe> Salía y Jafar, <risas> incluso El Espejo de Blancanieves. Se bueno, que Pela Lugosi metiéndose en morfina. Con la distancia que nos da a la historia, sería muy fácil descartar estas películas como dos productos tremendamente cínicos y falsos. Pero a ver si tú lo hubieras hecho mejor desde el punto de vista de un grupo de artistas que solamente intentaban ganarse la vida en un periodo de conflicto bélico. El tema de la propaganda en los dibujos animados es súper interesante, no solo lo que hizo Disney, sino también Warner Bros, e incluso los alemanes que bajo Kebles hicieron unas animaciones de sorprendente calidad. Y ya fuera de la Segunda Guerra Mundial podríamos hablar de las producciones norcoreanas actuales, pero ya sí que me estoy yendo por las ramas y esta madriguera de conejo no tiene fin. Saludos amigos, y los tres caballeros contrastan con el resto de productos propagandísticos de la época porque son muy positivas, felices y optimistas. Los mensajes de odio y miedo ya se los reservaría Disney para los cortometrajes contemporáneos. Puede que la intención fuera algo cínica, pero el producto final termina resultando sincero. Probablemente porque los propios artistas estarían buscando todo el positivismo posible dentro de la mierda de época que les estaba tocando vivir. Los tres caballeros concretamente la vi muchísimas veces de pequeño en VHS y bueno, nunca me ha parecido propaganda. El mensaje casi termina siendo más bien el de una agencia de viajes. Visite Brasil y México! ¿Ha estado usted en Bahía? ¿No? Bueno, pues vamos. Yo daba por hecho que la peli era de los 60, la época de los Beatles, porque no desentonaría que pasara un submarino amarillo flotando por ahí. ¿Qué fantasía te parece Disney con Trippies? ¿Será porque no has visto Los Tres Caballeros? Está adelantada a su tiempo. La animación en ambas pelis se mezcla a veces con acción real en secuencias en las que parece que lo que estén haciendo sea practicar para lo que harían muchos años más tarde con Mary Poppins. Todavía le suelo echar un vistazo a los tres caballeros de vez en cuando, sobre todo cuando estoy triste o deprimido ya que la felicidad de la cinta es contagiosa y por supuesto nostálgica para mí. El actor de voz de Panchito Pistolas es impresionante tanto en español como en inglés, de hecho la propia animación hace un comentario sobre cuánto tiempo puede mantener una misma nota en una canción. Hace poco, Disney ha recuperado a estos personajes con la serie de televisión Legends of the Three Caballeros. Si bien la peli original no tenía casi argumento, la nueva serie sí que tiene un conflicto más concreto con villano y todo, y el énfasis está en las aventuras y la acción, sin dejar de lado el humor, aunque en este caso, un humor menos surrealista y sin sentido. Los personajes están adaptados a los tiempos modernos, quitándole las pistolas a Panchito y el puro a José Carioca, y por tanto me temo que resultan menos memorables. Pero oye, al menos aprovechan para recuperar al aracuán y bien que hacen. Añaden también otros personajes, como esta guerrera griega que desaparece cada vez que cierran un libro. Como veis, el punto fuerte de la serie es el humor. No tanto por los chistes en sí, sino por el timing. Me he sorprendido riéndome a carcajadas en cada episodio con las mayores tonterías, no porque fueran buenas, sino porque estaban bien contadas. Nunca ha sido tan divertido que a un pato le echen de su casa. Pero precisamente por buscar el chiste fácil, suelen recurrir a hacer miserables a los personajes, lo cual es diametralmente opuesto al espíritu de la original, a la que no te va a quedar más remedio que volver si quieres disfrutar de los verdaderos tres caballeros